Mi loco, ya llegamos. Escúcheme, pero no. Ya llegamos. No. Dime aquí. Aún no. Que lo que hay aquí. Todavía falta. Pero, Leo, ¿y qué? ¿Cuándo es que vamos a llegar? ¿Te va a ver todo el río? Excúseme de nuevo, te la prestó el mamá. Yo no puedo, así. Dale, dale, dale. Creo que estoy perdido. No lo crea, Leo. Te la prestó el mamá.